Si sola crees estar, recuérdame, y mi cantarte irá abrazar. Si sola crees estar, recuérdame, y mi cantarte irá abrazar.